Bueno, hola, hola, hola, hola, muy buenas noches eh, Si lo estás escuchando en estreno este video, si no, buenas tardes, buenos días Depende a de la hora que escuches el video Ojalá estés en el estreno acompañándome eh, Este es el video número 33 de esta lista de reproducción Que se llama Aprender Astrología Fácilmente La idea... <coughs> ...es eh, todos los miércoles subir un nuevo video teórico... ...que sea lo más corto posible... ...10, 15, 20 minutos como máximo... ...y eh, con diferentes eh, cosas de la astrología... ...que sí o sí tenés que saber... ...o sea la base de la astrología... ...además de eso... ...todos los sábados a las 19 horas de Argentina nos reunimos en el canal de YouTube, en este canal de YouTube, que de paso te pido que si te gusta el contenido que ves, si te sirve el contenido que ves, que te suscribas, que le des clic a la campanita, que me dejes un comentario, que le des like al video, todo eso me ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para poder seguir con este canal adelante, que la idea es que eh, vos... Eh, Aprendas astrología de una manera fácil y gratuita. La astrología tiene salida laboral en sí misma. ¿Sí? Así que, nada, si te gusta la astrología, es fascinante todo lo que puedes aprender acá en el canal. Bien, te decía, este es el video teórico. Como siempre, yo me hago un machete para no irme por las ramas. Y abajo en la cajita de descripción, este machete, ¿sí? te lo dejo eh, en la cajita de descripción para que vos puedas hacer un copy-paste y puedas irte haciendo tu carpeta. Lo que estamos viendo en este momento son los planetas en las casas. Ya vimos los planetas en los signos, ya vimos qué significan los signos, qué significan los planetas, eh, ya vimos qué significan las casas. Y ahora estamos viendo los planetas en las casas. Esto es lo básico que tenés que saber. Además de eso, te digo, acá arriba tenés nuestro grupo de Telegram. Te podés suscribir a nuestro grupo de Telegram. No suscribirte, sino unirte al grupo. Es un grupo abierto donde todos conversan, donde todos hablan, donde se habla de astrología. Y ahí, de lunes a viernes, hacemos un chat de voz que a su vez lo retransmito por acá abajo, eh, curso de eh, el Facebook, Aprender Astrología Fácilmente, que también te pido que entres, le des like, le des me gusta, vamos a seguir subiendo contenido interesante. Ahí hacemos las prácticas y los sábados a las 19 horas en este canal hacemos las prácticas de astrología. ¿Para qué? Para estar durante toda la semana, todo el tiempo que puedas hablando de astrología y así lograr que en este año te conviertas en astrólogo. Astróloga, astrólogo. Bueno, vamos a el tema de hoy. Marte en casa 1. Ya vimos la clase de anterior, la 32 fue Venus en las 12 casas. Ya vimos el Sol, la Luna, Mercurio, Venus. Hoy nos toca Marte en las 12 casas. Y si te toca analizar una carta que tiene a Marte, independientemente del signo en que esté, a Marte en la casa 1, o si tu carta, en tu carta, Marte está en la casa 1, te hace ser una persona ambiciosa, con mucha autoconfianza. La posición de Marte en esta casa se relaciona con. Se relaciona con un perfil de personalidad enérgico, capaz de perseguir todos sus objetivos y con una gran capacidad de liderazgo. Sin embargo, este perfil debe ser también precavido, dado que puede incrementar su agresividad. ¡Ojo! No sean agresivos. Ahora sí, vamos con... Eh Ajá, Marte en casa 2 si estuviera en casa 2 Marte en la casa de los recursos materiales e intelectuales habla de la seguridad financiera y es la forma en la que estos se enfrentan a los negocios podemos encontrar dos opciones o ser un genio de los negocios y las finanzas o ser un gran derrochador así que a tener cuidado a ver si Marte estuviera dentro de la casa 3, cuando Marte está en la casa de la comunicación, representa a una persona brillante y astuta. El problema es que puede ser demasiado impulsivo a la hora de tomar decisiones. Y puede ser muy agresivo a la hora de comunicar sus decisiones finales. Crean un ambiente tenso. ¿Sí? Bien. Bien. Si Marte está en la casa 4. Marte en la casa 4 está en la casa del hogar y la familia. En esta casa se habla de una persona fuerte a nivel físico y con una vida familiar activa. A ver qué pasa si Marte está en la casa 5. Cuando Marte se sitúa en la casa de la creatividad, el romance y los hijos... Este muestra su lado más amoroso en las relaciones de pareja. Debido a su naturaleza impulsiva, puede vivir varias crisis de pareja o relaciones desafortunadas, pero siempre lo soluciona. A ver qué pasa si sí, Marte está en la casa 6. Esta es la casa del empleo y la salud. En ella el sujeto está fuertemente ligado Hacer un buen trabajador y superando también cualquier adversidad en el tema de la salud, dolencia o malestar. En general son personas que se caracterizan por su fortaleza física. sí Marte en la casa 7. En la casa del matrimonio y las asociaciones, Marte de nuevo puede sentirse incómodo en el matrimonio. Y puede ser el motivo de las discusiones y de la falta de armonía en una relación. Guardas, si tenés ese Marte ahí en la casa de las relaciones, es para trabajarlo. Marte en casa 8. Cuando Marte se posiciona en la casa 8 o la casa del sexo, la persona ofrece una serie de beneficios financieros a una persona de su entorno. ...dado que dedicó muchos esfuerzos a las finanzas. O sea, es la casa donde se sublima. Vamos a ver. Marte en casa 9. En la casa de los valores, creencias o el extranjero... ...Marte se relaciona con problemas de la vida liberal y progresista... Y suelen apuntarse a diversas causas espirituales o humanas, convirtiéndose en grandes defensores de una filosofía en la que creen. Vamos a ver, Marte en casa 10. En la casa de la profesión, el éxito y la imagen pública, la persona lucha por su éxito individual eso si estuviera Marte en casa 10. A ver, ¿qué pasa si sí, Marte está en la casa 11? Cuando Marte se encuentra en la casa de los grupos e ideales humanitarios, en la carta astral tiene una gran iniciativa con las diversas causas de su entorno y la vida social. Y ahora sí, para finalizar... Vamos con Marte en la casa 12 Si en tu carta tenés Marte en casa 12 o en la carta que estés estudiando eh, Esta es la casa del subconsciente, es la casa de los enemigos ocultos eh, Es la casa del karma y acá Marte muestra una empatía y simpatía con otras personas. El estado emocional de la mente puede cambiar. Por ello pueden variar los diferentes periodos de tranquilidad y soledad. O sea, acá vibra abajo Marte. En esta casa. Porque es una casa de mucha introspección. Bueno, y con esto le dimos... Vuelta a todo el Zodíaco con el planeta Marte. Te agradezco por haber estado ahí. Eh, te espero el próximo miércoles en otra clase teórica, donde ya vamos a empezar a ver, este es el último de los planetas que se llaman interiores. Ahora vemos a Júpiter el miércoles que viene, que es el primero de los dos planetas fronterizos. Eh, así que nada, te espero el próximo miércoles y hasta entonces, chao, gracias.